Ultra Bion DTX. Superalimento para todos. Contiene glutamina. Definitivamente lo recordaremos de nuevo. Ingredientes: L-glutamina, polvo de cáscara de silien, fructoligosacáridos. Fibra de manzana, espesantes, goma arábiga y goma güer. Semillas de lino en polvo, inulina, extracto de raíz de achicoria. Sabor naranja, concentrado de arroz. Sabores cítricos naranja, limón, lima, mandarina, mandarina y vainilla. Clorofilina sódica y cobre. El edulcorante es extracto de hoja de stevia. Extracto de fruta de manzana. Citrato de zinc. Extracto de hoja de té verde descafeinado en polvo. Polvo de raíz de cúrcuma. Polvo de fruta de tomate, polvo de raíz de zanahoria, polvo de hoja de col, polvo de raíz de remolacha roja, polvo de hoja de romero, polvo de flor de brócoli. Extracto de semilla de uva. Extracto de hoja de olivo. Los ingredientes son muy ricos. Y vemos una coincidencia en la composición con otros productos NSP. Miremos más de cerca. L-glutamina, considérelo por separado. Brócoli, repollo, zanahorias, remolacha roja, tomate, cúrcuma, romero, silien, fibra de manzana en UltraBiom DTX. La composición es similar a lo que hilo. Clorofilina sódica y cobre como parte de ultrabiom DTX. La clorofila se compone de clorofilina sódica y cobre. Citrato de zinc en ultrabiom DTX. El zinc contiene gluconato de zinc. Polvo de raíz de cúrcuma en ultrabiom DTX. Nos recuerda al producto Kerkemin. Brócoli, extracto de semilla de uva, col, zanahoria, remolacha, romero, tomate, cúrcuma en ultrabiom DTX. También forman parte de grepine. Extracto de hoja de olivo en ultrabiom DTX. Hay un producto oliva. Consideraremos stevia por separado. Stevia, por sí sola, es un alimento saludable para la digestión. Stevia restaura la membrana mucosa del sistema digestivo. Stevia protege el estómago si se toman medicamentos no esteroideos. En ultrabiom DTX, la stevia desempeña el papel de potenciador del sabor. La stevia es un ingrediente de la pasta de dientes. Cura y restaura la membrana mucosa de la boca y las encías. Definitivamente, tal potenciador del sabor no fue elegido por casualidad. No le estoy pidiendo que reemplace con un producto, productos similares a Ultra Biome DTX. Le animo a apreciar la riqueza de la elección de los productos NSP. Ultra Biome DTX, por ejemplo, incluye cúrcuma. Producto Cúrcuma NSP. Incluye cúrcuma y también extracto de fruta de jengibre y pimienta negra. El producto de zinc contiene gluconato de zinc, 15 miligramos por una tableta. Dos sobres de Ultra Biome DTX contienen 15 miligramos de citrato de zinc. Zinc NSP también contiene algas pardas, alfalfa y tomillo. ¿Cómo se crea cada producto? ¿Con qué finalidad se crea? Hay una lógica en la creación de cada fórmula de cada producto. Quiero enfatizar. La similitud de Ultra Biome DTX con la composición de muchos productos le permite rotar estos productos y obtener el máximo beneficio. Por ejemplo, extracto de raíz de cúrcuma. Ayuda a controlar las respuestas inflamatorias en el cuerpo. Favorece el funcionamiento del hígado y de las vías biliares. Promueve una digestión cómoda. Favorece la digestión de las grasas. Ayuda a mantener el equilibrio mental. Previene la acumulación de grasas y facilita su eliminación por parte del hígado. Ayuda a mantener articulaciones y huesos sanos. Ayuda a apoyar el funcionamiento del sistema inmunológico. Tiene importantes propiedades antioxidantes. Promueve la formación y mantiene la calidad de la sangre. Apoya el trabajo del corazón. Ayuda a mantener la salud de los pulmones y las vías respiratorias superiores. Hay sustancias que forman parte de varios productos. Hay sustancias que son únicas en el mercado de la UE solo para Ultra Biom DTX. Composición de uva. Los componentes subrayados también se incluyen en Ultra Biom DTX. Estos son brócoli, extracto de semilla de uva, repollo, zanahorias, remolacha, romero, tomate, cúrcuma. Grepine con protectores. Lo que afirma el fabricante sobre aquellos componentes que son similares a Ultra Biom DTX. La cúrcuma apoya la función cardíaca y la circulación sanguínea. El extracto de semilla de uva roja apoya los vasos sanguíneos saludables. Romero ayuda a estimular la producción de fluidos digestivos en el cuerpo y también ayuda a mantener la función hepática normal. El romero favorece una mejor digestión de las grasas. Loqueilo Un excelente producto que ha recibido numerosas críticas favorables. Lo que contiene sustancias que también están incluidas en Ultra Biome DTX. Estos son brócoli, repollo, zanahorias, remolacha roja, tomate, cúrcuma, romero, plátano, fibra dietética de manzanas. Clorofila líquida. Contiene clorofilina líquida de sodio y cobre. Ultra Biome DTX contiene clorofilina seca de sodio y cobre. Extracto de hoja de olivo. Otro gran producto. Propiedades de la aceituna. Tiene un efecto beneficioso sobre el estado del sistema digestivo. Es una fuente de antioxidantes que protegen contra los efectos de los radicales libres. Utilizado tradicionalmente para mejorar la presión arterial. El extracto de oliva es parte de Ultra UltraBiOM DTX. El extracto de hoja de olivo es un producto NSP separado. ¿Qué escribe el fabricante sobre los efectos de algunos componentes de Ultra UltraBiOM DTX? La raíz de achicoria y las hojas de romero apoyan el mecanismo de limpieza natural del cuerpo. Los extractos de manzana y hoja de olivo favorecen el tránsito intestinal saludable. Ayuda a mantener una función respiratoria superior óptima. El extracto de hoja de té verde proporciona energía sostenida y optimiza la absorción de nutrientes. Las hojas de romero apoyan la función hepática saludable. El polvo de raíz de zanahoria apoya una respuesta equilibrada de glucosa. Apoya la digestión saludable. La raíz de achicoria y las hojas de romero mejoran la secreción digestiva y la motilidad del tracto gastrointestinal. Promueven la eliminación del exceso de gases. El polvo de semilla de lino y la raíz de achicoria aumentan la sensación de saciedad. L-glutamina. Cada sobre de Ultra Biome DTX contiene 2,5 gramos de glutamina. En dos bolsas, 5 gramos. Actualmente no existe tal producto en el mercado de la UE que contenga solo L-glutamina. ¿Por qué se agrega a Ultra Biome DTX? L-glutamina, un superhéroe que lucha contra el intestino permeable. La glutamina no es un aminoácido esencial, ya que puede sintetizarse en el cuerpo. Sin embargo, la necesidad de ello va en aumento. Durante periodos de estrés intenso causado por enfermedad o estilo de vida, puede considerarse condicionalmente esencial y debe complementarse con la dieta. Es el aminoácido libre más abundante en el torrente sanguíneo. Es un sustrato extremadamente importante para las células intestinales. La glutamina puede mejorar eficazmente la función, la proliferación y el ciclo de vida de los enterocitos en el intestino delgado. Estudios recientes han demostrado que el aminoácido glutamina puede influir positivamente en la salud intestinal al apoyar el microbioma intestinal, la integridad de la pared de la mucosa intestinal y modular las respuestas inflamatorias. Bajo la influencia del nervio vago a través del sistema nervioso entérico. La conexión entre el intestino y el cerebro puede afectar el entorno neuroquímico del cerebro. La mala salud intestinal puede alterar el equilibrio de los neurotransmisores, lo que puede provocar afecciones neuropsiquiátricas como la depresión. Nadie pide que la depresión se trate con suplementos. Pero es posible la prevención activa de muchos problemas. La deficiencia de glutamina se considera el primer paso hacia la acumulación de enfermedades. En el contexto de las deficiencias de nutrientes y la carga tóxica así como el estrés. Las enfermedades crónicas son acumulativas. Autoinmunidad aparece y crece. La gente está perdiendo su salud. Pero el hombre moderno puede vivir una vida larga y saludable. NSP ha creado muchos productos excelentes. Y estamos orgullosos de nuestra empresa de presentarles otro superproducto. Desintoxicación. Reposición de déficits. Disminución del exceso de apetito. Normalización del peso corporal, si hay exceso. Las personas delgadas también necesitan este producto. Ingesta recomendada. Mezclar uno sobre con 260 ml de agua. Agitar o mezclar bien. Bebe inmediatamente. ¿Qué beneficios obtienes con cada sobre de Ultra Biome DTX? Desintoxicación. Reposición de déficits. Disminución del exceso de apetito.